Que me han A ver, orden, orden No colabora, no, no, no colabora no el no. parcero eh. Hola, amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón, para los que se están suscribiendo a esta familia Nosotros somos Sin control Sin control, Sin control. No, mi... Era como aquí, Tiene okey, más emoción un partido de por radio. Más, es como. Okey, okey. Oigan. Bueno, nosotros somos Sasak Mejía, Mindo Restrepo y yo, Malejar. Bueno, como todos ustedes saben, nos vinimos Uy, qué a. Ush, qué pájaro tan grande. hacía tan grande. Nos vinimos todos a Medellín a crear contenido, a hacer cosas diferentes para la cuenta de cada uno de nosotros. Porque aparte de amarnos, querernos somos amigos. Y bueno, se nos ocurrió esto súper chévere. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hacer el video de preguntas incómodas. No me importa, si es muy incómodo me tiene que responder. Listo. Sí o sí. ¿Listo? Listo, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la pareja del momento. Tatán y maleja. Ay, ah, yo creía que el Mindriz. Ah. <risa> no vamos a perder. Bueno, también si quieren ser ustedes la pareja. <risa> a ver. Vamos a empezar con Maleja y Tatán, entonces. Eh, eh, eh. Tatán, ¿quién fue tu primer amor? Maleja. Sí, claro. nuevo que respondiera. No, mentiroso me dijiste. Venga, otra no, cosa no. Mi, ¿Qué cosa? Ahorita me dijiste otra mi cosa. Mi primer amor lo va a confesar fue Natalia París. ¿Y sigue siendo? Sigue siendo. Sí, o sea, verdad? ¿se cuadraron y todo? No, no, no, fue no mi primer amor. amor. Amor. Amor así yo decía. Amor platónico. No, pero... Tú ah, primer, primer amor. Sí, pero también con Natalia París. Eh, <risa> Eh, ¿Cómo así, como...? ¿De tu primer amor cuando la primera primer noche. El primer despecho, papá, de... el primer despecho. La primera que amarte, eh, Ah, sí, eh, no sé. ¿En Manizales? ¿Es ¿Quién sabe? ¿sabes, ¿sabes Manizales qué pasaba en el colegio? No, es que me habían escalado. En mi, vida, en mi vida pasó algo muy muy muy chistoso cuando yo era pelado, era que yo, mi primer amor siempre fueron como las motos, estaba enfocados en esa vaina, entonces todas me dejaban y me dejaban y, y me ponían como a escoger y yo las... Es verdad. Y yo la sacaba, entonces, como que ese amor de juvenil no lo tuve, porque pues estaba como en otra, en otra vuelta. La mano peluda fue el primer Este amor. fue el primer sí. No Algo callo, callo haciendo montar en moto. Bueno, Maleja, ¿qué es lo más cochino que has hecho con papá? Pues, o sea, no sexual. Ella la dijo ayer, marica. Mientras Tatán se baña, ella va cagando. Eso. No lo puedes contar, ¿qué fue? Eso, eso Venga, yo no podría, la verdad No me deja, Pero... es horrible, o sea, yo me estoy bañando huevos y si me baña la bañadita Pero a mí eso no me parece horrible No, porque usted no está, porque el peor se doler usted ¿Qué? Pero yo también te ¿Mue? he dicho, ven cuando yo me estoy bañando caga ahí adentro no. de mi <risa> Pero él bueno, no quiere, él yo... <risa> no es capaz Bueno, siguiente pregunta ¿Han habido cachets? No, no weón. Solo con la moto no, jamás, jamás. Jamás y creo que el día que los haya lo tenemos claro de que... Seguimos. No. Ay, vale, vale. Hay que luchar por los pelados. Hay una cosa, hay un refrán que dice, hombre que pone cachos, cachos sin razón. Mujer que pone cachos, cachos con amor. Cachos con amor. ¿Sabes que yo puedo, usted no? No, yo digo que un hombre bien comido... No pone cachos Pero póngalo en práctica mami, póngalo en práctica ¿Póngalo en práctica, mami, póngalo en práctica, ¿Póngalo en práctica, ¿Póngalo en práctica <risa> Bueno, seguimos con el mito ahorita, seguimos con ustedes Bebé, estado civil Soltero Ajá ¿Y mi tiene novia? Mindiva diva? tiene novia? <risa> no. ¿Mi diva? ¿tiene novia? no, mil, ella tiene mil siempre ¿No tienes novia? No, en su este momento no ¿Y por qué lo dices así? ¿Estás triste? No, simplemente estoy tranquilo pues porque la verdad nunca hablo del tema Jamás sale el tema y, eh, <risa> perdón, <risa> salvado por la campana. Nunca habla del tema ni, ni tampoco lo he puesto como en redes. una relación de casi tres años, pero ya, ya no fue más. Bebos, ¿cu ¿cuánto ha sido la novia con la cual más has durado? Yo creo que la última. ¿Sí? Sí. La última que conocieron. Tres años. Casi tres... Un besito. <risa> no sé. Bebe, ¿cuánto facturas al mes? Yo uh, le uh, puso bueno. Uh, en facturas, dólares, en dólares. O sea, facturas muchas, marica. Llega el de la luz, <risa> el, <de> la luz, <risa> el de la luz. No, no sé, yo creo que esto es, esto es relativo. Eh, hay meses buenos. Sí, el el mes mal, bueno. hay meses buenos. Ustedes como influencers yo creo que normalmente lo han sentido. Entonces sí. no hay como algo fijo. Pero de algo que sí tengo que estar seguro y que la gente sabe, es que la, eh, sí cambió la vida y más que todo también la de mi mamá y la de José, mi familia. Divino, te amo. Te amo. ¿Qué influenciador te cae mal? Ay, Uy. Yo tengo uno, yo tengo uno bueno, si que quieres... no No, no, no. ¿Pero qué influenciador me cae mal? Eh... Mira que es de momentos, no es que me cae mal, sino que llegan y la caguen. <risa> no, yo soy como, yo, yo de cierta manera, yo me guardo como mi héroe dentro de influenciador y digo, no hagan esto. Y de hecho, lo estamos hablando aquí con el equipito también de Laura que yo decía, que cuando ya se colocan como monótonos en algún momento, comienzan a caer mal, huevo. Mm, o sea, okay. cuando llegan como que, típico, esto es típico. Para todos los que me están preguntando, ¿Quién te está preguntando? <risa> Si sí me entendés, o sea, a, sí sí, a mí sí me preguntan. Sí, sí, sí, sí, pero cuando ya colgan... ¿Para todos se me está preguntando? ¿Para todos se me está preguntando? ¿Para todos se me... me está preguntando? ¿Para todos se me está preguntando? ¿Y cuando ya la vuelta de arriba se convierte... O sea, hay, hay cosas bacanas, si ¿sí me entendés? Pero o sea, y hay días, hay días que uno habla más o menos Pero cuando ya todos los días es pepitas <risa> arriba ¿Como <Sí>. yo? No, <risa> no, no, no. <risa> no, no, no No, no, mentira, no, mentira, no. Así pero, no, no. Así pero yo he visto pepitas, pepitas sí, ese, todos sí, ese, ese, los sí, días Yo tengo una parcela también que sube 200 Pero no soy yo Pepitas No, no, ustedes, pues, es que yo con ustedes ya me acostumbré Pero yo decía, sí, mamá, pero ¿quién ve 35 historias de eres. ¿Quién se siente a ver que hay 35 historias A menos que sea una stock Y una persona Creo que lo los haters lo vemos más Bueno, Zach ¿Te has copiado de algún video? Uy, eso sí. No, pues yo creo que lo que yo hago es lo que muchos influenciadores hacen. Es como que ves un video y te inspira. Y te inspira a pensar en algo que has vivido. O sea, que parece algo que ha pasado en un video. Pero de que yo haya visto un video, dije pues... Eso lo voy a hacer en español y nadie lo va a entender. No, en, en, en, todavía no he llegado a ese punto. Porque sí. es como. A mí, a mí me gusta la origi originalidad en las redes. Yo creo que. O sea, las redes premian eso. Entonces yo procuro no hacerlo, pero sí, obviamente varios videos me han inspirado en varios momentos Bueno, Zack, eh, imita a Maleja. <risa> ¿Con que, ¿En inglés o en español? Como. en inglés. Ah, Habla en inglés. Eh. <risa> Preséntate, a eh. Hello. Um I'm, I'm eh, Maleja Restrepo. Um oh, 33 years old. Eh, I'm a very no, sí, sí, sí. Um <laughs> I'm a very happy person in, and I have two daughters. Eh and this is my <laughs> this Is this this is my husband? My husband. <laughs> No, pues, yo soy ah, el husband. Is my husband? He, bueno, he, he, pero... Hello, eres mi husband? Bueno, pero. No, uh, en español. I, I... Ahora tú imitas imita en español. A ver, ¿cómo te lo tengo? No, yo ahí tengo. Hay veces a, a, a Tatán seteado y vamos a hacer los a ver. historiales. ¿Cuál? ¿Cómo es? Tatán en historiales. Seas mi vistos súper bien, mi Sí. ¿Qué espero que pase? Hey, parceritos, para los que están allí en, en, en a Manizales Es el ratico hermano y, y párchense Entonces ahí les espero pues, a todos los parceritos que están por ahí cerca No, yo tengo que hacer eso, tranquilo. Es y, y cuando no, va Manizales... Tu me alejas hacia Ajá, yo soy, Sí, yo está este, este aldo, pelo aldo. Yo estoy indicando, cuando va Manizales es peor porque llega... ¡Que esto es que pinta, ¡Ya que les puedo decir! ¡Hola, mis niñas! Bueno, ya te invitaron todos con todos. Sí. ¿Me pueden imitar a mí? ¿Ah? Uh, Hola bebés. da Bebés, ya hago parte de una nueva familia. Aquí el nuevo labial. Estoy súper contenta. Porque esto, la verdad, lo soñé hace rato. Pero mi tía está inspirada en la. Pero mi tía está inspirada en la. Ya la anécdota. Sí. La anécdota. Bueno, Zach, ¿por qué te fuiste a tu país? No, pues, pues tampoco se ve muy incómodo, no, ahí me uh, tengo como varias uh, cargas, uh, digo, ¿cómo se dice? No, char charges criminales. ¿Qué? ¿Qué? No, me no mentiras. No, ahí me, me aburrí en Estados Unidos, quería hacer algo Se aburrió y se vino a Colombia. Eso, Colombia, quería la rumba. Colombia. Quería la vida chévere. ¿Cuántas mujeres has, te has tenido que has sentido que vienen por papeles y otras por amor? Responda pues, la pregunta te la hago yo. Uy, no, eso sí es incómodo, ¿no? Pues, la verdad, <ríe> eh, o sea, antes de que para youtuber. Yo tenía una novia y era colombiana y una vez como me, me puse los cachos con dos, dos extranjeros. Entonces ah. ahí me puse a preguntar como que ¿Qué, ¿qué lo que tienes? quería? Que sí. era lo que quería Sí, pero es, o sea, uno se expone a eso cuando viene acá Porque eso es algo que realmente Pues varias mujeres de Colombia pueden puede, puede querer Pero no sé, mejor no pensar en eso ¿Sí? <ríe> O sea, pues no, no, no, no, uno puede no ir uno no puede ir pensando en como que por qué una persona quiere estar conmigo. O sea, uno lo siente cuando sea sincero sí, sí, sí. y cuando no, pues no. Bueno amigos, eso fue todo. Gracias por responder sus preguntas incómodas. Nosotros somos sin control. control. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la... Control. Control. ¿Cuál sin, va a ser? Sin control. control. Sin, sin control. control. Sin, sin control ¿Tengan anillo o no vale? No vale. Sin control, no sé. Sin <risa> no control. control. Suscríbanse ya a todas nuestras cuentas en YouTube, en Instagram. Acá las vamos a dejar, no, a dejar, dejar todo, acá ¿no? Abajito. Acá. Lo más importante es robar el mundo. El resto, pues ya. Es <risa> <risa> que está aquí grandísima ¡Chao! ¡Vamos! ¡Bye!